En el día de hoy, vamos a iniciar la orientación a los estudiantes de nuevo ingreso. Voy a compartirles a ustedes la pantalla para que puedan entonces seguir la presentación que tenemos preparados para ustedes en el día de hoy. ¿Okay? Vamos por aquí. Por favor, Janice, me confirma si se ve bien. Sí, se ve muy bien. Ok, pues entonces vamos a iniciar la orientación con el enfoque de lograr estos objetivos que ustedes ven en pantalla. Básicamente, nuestro enfoque es que ustedes se sientan relacionados a los servicios que ofrece la oficina de educación a distancia. Esta oficina está adscrita al decanato académico de la universidad y el propósito principal que van a ver ya mismo es adiestrar a tanto a los estudiantes como a los profesores y a toda la comunidad sobre el uso y manejo de las plataformas y cómo pueden manejar los recursos en línea, ¿verdad? De igual manera, vamos a fomentar en el día de hoy la participación activa de ustedes como estudiantes y cómo ustedes pueden manejar efectivamente la comunicación en esos cursos. Y en este caso, en este semestre particular, que como sabemos, ustedes como estudiantes de nuevo ingreso, pues van a tener que participar de todos los cursos eh, completamente en línea. Puede darse el caso de que tengan algunos laboratorios, que ciertamente también reconocemos que se van a ir en la modalidad híbrida, ¿verdad? Porque sabemos que algunos profesores pueden citarlos a que en un momento dado visiten el laboratorio con, tomando en consideración, ¿verdad? Todos eh, los cuidados pertinentes y necesarios para salvaguardar su salud, ¿verdad? Y no estar vulnerables al contagio del COVID-19, como sabemos ustedes se están iniciando, nosotros realmente le estamos dando la bienvenida a nuestro recinto, esperamos que esta experiencia académica sea de mucha satisfacción para ustedes y nosotros lo que queremos es que a través de esta orientación ustedes se sientan un poquito más confiados y que tengan una introducción de los servicios que vamos a tener disponible para ustedes. De manera aclaratoria, quiero dejarles saber que todo lo que tiene que ver con matrícula, con registro, validación y becas, toda esa información para ustedes se la facilitan otras unidades de servicio. En este caso, ya ustedes tienen acceso a un curso a través de la plataforma Moodle, que la vamos a ver ya mismito donde ahí es eh, como un curso de orientación a estudiantes de nuevo ingreso que ustedes ya deben haber recibido comunicaciones por ese medio y está dividido por las distintas oficinas, eh, tanto de registraduría, finanzas, cobro, y eh, que es para estudiantes que tienen alguna situación, ¿verdad?, o alguna discapacidad, que necesiten alguna ayuda especial y así sucesivamente eh, tienen todos esos servicios allí disponibles. ¿Okay? Al igual que también en ese portal van a ver una descripción de nuestra oficina y los contactos. Básicamente, como les dije en un inicio, nosotros lo que buscamos es capacitarlos en el manejo de la tecnología en todas las plataformas, pero particularmente nuestro enfoque principal. viene siendo las plataformas oficiales de comunicación de gestión de aprendizaje, lo que llamamos en inglés Learning Management System, por eso es que ven las siglas en pantalla, LMS. También nosotros eh, buscamos la forma de facilitarles a ustedes eh, tutoriales, guías, también impresas en PDF en distintos medios, donde ustedes pueden también manejar esa información, ¿verdad? Utilizando distintas aplicaciones y servicios. Pero en los casos de que estemos completamente eh, presencial en la universidad, también nosotros le ofrecemos a los estudiantes y a los profesores acceso a unos laboratorios de computadora que también los adiestramos, ¿verdad? les facilitamos eh, esa disponibilidad de espacio para impartir la enseñanza y el aprendizaje. Actualmente, como sabemos, empezamos este semestre completamente en línea con los casos que ya les mencioné, algunos híbridos, pero nosotros eh, no vamos a estar todos los días de manera física en un salón de clase. Así que toda la enseñanza la vamos a estar promoviendo a través de estos medios virtuales como lo estamos haciendo en el día de hoy, ¿Okay? Muy bien, pues aquí en pantalla ustedes van a ver una imagen que se relaciona a nuestro portal de la educación a distancia. Voy a entrar eh, al site para que ustedes puedan ver en vivo la información que tenemos disponible para ustedes. Vamos a esperar entonces a que se conecte. Mírenlo aquí. Aquí el portal ustedes lo van a acceder a través de esta dirección electrónica, tomen notas por ahí para que no se lo olvide. Pueden escribir upr.edu, slashonmacau, slashead, o simplemente ead.upr.edu, eh, y rápidamente van a llegar. Van a llegar al portal... Y ustedes van a acceder a estas opciones que ven en pantalla. Tenemos la descripción de todas las plataformas de apoyo, recursos para docentes. Yo creo que una de las áreas que más les va a interesar es esta que está aquí en pantalla, que son los recursos para los estudiantes. Si ustedes lo seleccionan, ustedes van a ver que hay una lista de distintos tutoriales. En estos tutoriales, ustedes van a poder acceder, básicamente los va a llevar directamente a lo que es nuestro canal de YouTube, que ustedes pueden ver distintos videos de cómo acceder a distintas herramientas y de igual manera cómo participar activamente en un curso en línea. Eh, sería bueno que nos compartieran por el chat, si ustedes conocen o ya han manejado alguna de las plataformas tecnológicas de cursos en línea, por ejemplo, Moodle, Google Classroom, Blackboard, Canvas o cualquier otra. Si alguno lo ha hecho anteriormente, nos gustaría saber eh, cuál es la plataforma que utilizan, ¿OK? Eso nos ayuda también a ver eh, cuál es la experiencia de ustedes y tal vez identificar la necesidad actual que tiene el grupo ¿verdad? de mayor capacitación en distintas áreas. Quiere decir que nosotros, de acuerdo a la necesidad que reflejan los estudiantes, es que tratamos y manejamos eh, los tutoriales y los adiestramientos que ofrecemos durante el semestre. Mientras tanto, pues aquí pueden ver algunos de ellos creados, que luego, verán En un futuro, ahora no los vamos a ver todos, ustedes los pueden utilizar y eh, consultar en cualquier momento. ¿okay? Vamos a volver entonces a la presentación y continuamos por aquí. Ahora bien, ¿qué es Moodle? Porque ya lo he mencionado varias veces, a lo mejor ustedes es la primera vez que lo escuchan. Viene siendo una plataforma de gestión de aprendizaje donde el profesor básicamente deposita la información, las actividades y el avalúo relacionado a su curso en línea. Regularmente en la institución hay profesores que hacen la selección de utilizar esta plataforma como el medio principal de comunicación con los estudiantes y donde se imparten las tareas, los exámenes y toda la comunicación parte de este espacio. Ahora les voy a compartir un pequeño video, bien simple que les presenta cómo funciona. Tal vez algunos ya lo conocen, otros no. Saludos a todos. En el ah, día de hoy les voy a explicar cómo ustedes pueden acceder al curso de modo a través de la plataforma institucional. Ustedes van a escribir en su buscador online.upr.edu y van a poder acceder a la página que ven en pantalla. Luego, a mano derecha, van a entrar a Login, marcan la opción y escriben su información de correo electrónico institucional, tanto el correo electrónico como su contraseña. Tan pronto ustedes entran la información, van a poder notar en pantalla que tienen varias alternativas para acceder al curso en línea, tienen la alternativa de ir al menú del centro donde dice Cursos y van a ver el del Glose de todos los cursos a nivel UPR seleccionan el curso de UPRH y automáticamente le aparecen todas las opciones. La manera más rápida de acceder los cursos a través de la plataforma es mirar el menú de la izquierda, donde les va a aparecer los cursos matriculados, como ven aquí en pantalla, o abrir el enlace, como ven aquí, les va a mencionar en mis cursos todos los cursos en los cuales usted está matriculado. Para propósitos de la demostración, les voy a marcar uno de los cursos que tengo matriculado como estudiante para que ustedes vean la forma en que el curso se puede visualizar en pantalla. Tan pronto lo acceden, ustedes están libres de enlazarse o marcar todas las alternativas de búsqueda que aparecen en pantalla. Muchísimas gracias. Muy bien, como ustedes pueden ver, los pasos a seguir se ven simples, sencillos, rápidos de, de entender, pero reconozco que se requiere práctica, ¿verdad? De primera intención no pretendemos que ustedes sean expertos en la plataforma Moodle, pero sí es bien importante que ustedes recuerden por lo menos lo básico de cuál es la dirección electrónica para conectarse y cómo ustedes van a encontrar ese curso, ¿verdad? A diferencia de ese video que acabo de compartir, también aquí les ofrecemos otro video tutorial que luego ustedes lo van a visitar porque obviamente no queremos sobrecargarlos de muchos videos, pero en este video en particular les explica que también nosotros hemos diseñado un curso de orientación, de introducción el manejo como tal de toda la plataforma, de cómo ustedes pueden comunicarse con el profesor, cómo ustedes pueden subir una tarea, cómo pueden responder un foro cómo pueden mantenerse activos e informados de todo lo que el profesor les ha compartido a ustedes a través de la plataforma. Bien, bien importante, recuerden, la dirección es online.upr.edu. Tan pronto ustedes entran a su correo electrónico institucional y su contraseña, ustedes van a ver de manera automática los cursos que han sido matriculados al día de hoy. Puede darse el caso y quiero aclararlo porque sé que es la pregunta eh, básica que todos deben tener y es que tal vez hayan hecho este, este paso, ¿verdad? De entrar ya y no han visto los cursos. Eso se puede dar porque los profesores actualmente se encuentran actualizando sus cursos y no los han hecho visibles a los estudiantes. Quiere decir que es bien probable que no sea hasta el mismo primer día de clase que ustedes tengan acceso al curso en línea. ¿okay? Así que por favor no se desesperen en cuanto a eso porque los profesores, cada uno de ellos, tiene la lista de sus estudiantes matriculados y el medio que van a utilizar de comunicación Va a ser a través de la plataforma institucional y el correo electrónico oficial, que viene siendo el de UPR. Así que, por lo menos, deben tener ya ustedes en este momento acceso al correo electrónico y se van a mantener informados sobre sus cursos en línea, ¿Okay? Muy bien. Vamos, entonces, a continuar. Otra de las plataformas que ustedes van a tener acceso es Google Classroom. Google Classroom, como ustedes bien lo saben o conocen por el nombre, es una de todas las aplicaciones que ofrece este sistema de comunicación, de compartir información. Es bien sencilla de utilizar, pero reconocemos que no necesariamente todos ustedes han utilizado la misma. Por lo tanto, aquí les resumimos los pasos a seguir para que ustedes tengan una guía de cómo accederla. Hay varios profesores en nuestra institución que utilizan esta plataforma para impartir las clases. Quiere decir que ustedes también con su cuenta de correo institucional acceden a la plataforma de Classroom y luego, con el signo de más, ustedes van a escribir el código que el profesor les asigne de la clase. Y tan pronto escriben ese código, ustedes van a poder acceder a la información que el profesor les va a compartir ustedes diariamente. Así que aquí tenemos un videíto bien corto también sobre cómo funciona esta plataforma. <coughs> ustedes ven, eh, básicamente ustedes lo que tienen que hacer, y vuelvo y repito, es simplemente conectarse a su correo electrónico institucional y su contraseña, utilizan la aplicación de Classroom que les va a aparecer como una de las alternativas de entre todas las aplicaciones que la plataforma les provee y automáticamente con el código pueden acceder a la clase. Así que tanto este video como muchísimos más que tanto la profesora Janice Rodríguez como esta servidora y nuestros estudiantes asistentes han creado, ustedes van a tener acceso a toda esta información durante todo su curso, ¿verdad? A través de su participación en el programa que han sido aceptados. Así que ahora le voy a dar la oportunidad a la profesora que se integre a la presentación. Voy a salir de la presentación para que ella pueda subir la de ella y pueda darle continuidad a la orientación que vamos a, a ofrecerles en el día de hoy. Les agradezco mucho su atención. Adelante, Janice. Gracias. Saludos jóvenes. Ok, saludos, jóvenes. Eh, en la sección que yo voy a estar trabajando son las de herramientas de comunicación. Vamos a estar discutiendo de manera breve lo que es Google Meet, BigBlueButton, Microsoft Teams y el correo electrónico institucional. Tanto Google Meet como BigBlueButton y Microsoft Teams son herramientas de videoconferencias las cuales ustedes van a estar utilizando para interactuar en vivo tanto con sus compañeros y con el profesor. La primera de ellas es Google Meet, es la herramienta que estamos utilizando en el día de hoy. Esta herramienta, eh, el profesor debe primero generar una actividad, debe crear lo que es el link y enviárselo a cada uno de los participantes del curso. Ahora, una vez ustedes entren a la plataforma, es la que ustedes están viendo ahora mismo, a mano derecha pueden ver que tenemos la cantidad de participantes en el curso. Tenemos el chat para mantenernos en comunicación con los eh, estudiantes. En la parte inferior tenemos eh, para presentar, por ende, si en algún momento dado ustedes están en alguna, un, un, un informe oral y el profesor le dice a ustedes que presenten, solamente ustedes van ahí donde dice eh, presentar y seleccionamos eh, toda la pantalla o seleccionamos exactamente la pantalla para presentar nuestro PowerPoint. Tenemos eh, la cámara que la podemos activar y desactivar y tenemos el audio, al igual que lo activamos cuando el profesor nos diga que podemos hablar, y lo desactivamos para poder escuchar al profesor y a los compañeros del curso. En esta sección también podemos encontrar eh, el, el link del curso, por si alguno de sus compañeros no le ha llegado el correo, el link ustedes le pueden enviar ese enlace. La segunda herramienta eh, que utilizamos también para videoconferencias en la institución es Big Blue Button, eh, Big Blue Button eh, es, está ya integrada dentro de lo que es la plataforma Moodle. Esta actividad sincrónica el profesor también debe de crear el enlace y una vez crear el enlace a cada uno de ustedes les va a llegar un correo electrónico notificándoles que el profesor creó un enlace para una conferencia. Eh, sincrónica o una conferencia virtual. Por ende, ustedes van a entrar al curso y este va a ser el logo que ustedes van a encontrar. Es azulito con una V. Eso significa que es Big Blue Button. Para esto, ustedes van a seleccionar ese botón y les va a aparecer la pantalla de unirse a la sección. Nos unimos a la sección y es bien importante que una vez le damos unirse a la sección, podamos eh, seleccionar el micrófono y hacer lo que es el test. Le decimos aquí. Yes. Y yo voy a apagar aquí el micrófono para no escucharme doble. Una vez ya estamos aquí dentro de la pantalla, vamos a poder observar el profesor, siempre va a estar en forma de cuadrito con las iniciales del profesor, las primeras dos letras de profesores que va a aparecer el nombre. Y cada uno de ustedes va a aparecer debajo del de profesor. En esta sección donde aparece el nombre de cada uno de ustedes, también tenemos la oportunidad de alzar la mano. Si tenemos alguna duda, eh, podemos alzar la mano. Y el profesor nos dice cuándo podemos eh, hablar. O podemos utilizar eh, el chat esta sección para escribir al profesor que tenemos alguna duda o que queremos eh, preguntar. Esta otra sección que vemos aquí es la de presentación, aquí vamos a ver eh, la diapositiva que el profesor esté proyectando, como hemos hecho en el día de hoy, o también tenemos eh, una pizarra en blanco en la cual podemos trabajar en vivo e interactivamente con todos nuestros compañeros del salón de clase. Adicional a eso, en esta sección, en la parte inferior, puedo compartir pantalla, nuevamente lo que es mi webcam, lo que es el audio. Y en esta sección, nosotros cerramos la actividad. En el signo de más también nos permite eh, subir una presentación y también trabajar con lo que son videos. Esta es la herramienta de Big Blue Button. La tercera herramienta que estamos utilizando en la institución es Microsoft Team. Para Microsoft Team eh, podemos entrar donde dice Office 365, escribimos nuestro correo electrónico y luego entonces vamos a escribir la contraseña. Presionamos que sí. Y entramos a lo que es la gama de Office 365 que tenemos disponible y gratis en la institución. Antes de llegar a Teams, es importante mencionarles que nosotros tenemos disponibles para, eh, lo ofrecemos, instalar Office 365 gratis a su computadora o tablet. Así que podemos tener Word, Excel, PowerPoint, eh, Teams directamente como aplicaciones en nuestra computadora. O también las podemos utilizar de manera virtual en la página. Así que vamos a estar seleccionando Teams. Y Teams es una herramienta que nos permite realizar videoconferencias, pero también nos permite realizar eh, actividades colaborativas en vivo nos dice si queremos bajar la aplicación de Teams a nuestra computadora o si yo quiero utilizar esta aplicación directamente desde la web. Así que la selecciono desde la web y automáticamente nos van a aparecer los diferentes grupos o cursos que el, eh, estamos ya integrados o que el profesor ha creado y nos ha integrado en el mismo. Una vez estamos aquí... En el área de calendario, ustedes van a poder observar si tienen alguna eh, conferencia de, eh, predeterminada. Una vez yo tengo aquí mi conferencia, les voy a decir que vamos a crear, vamos a entrar a nuestra conferencia. Y en esta sección, nuevamente importante, la configuración del audio. Siempre es bien importante la configuración del audio. Yo la voy a estar apagando para no ver. No, escucharnos doble, seleccionamos Join y estamos conectados a lo que es nuestra videoconferencia en Teams. Esta sesión nos permite eh, poder ver a los integrantes del curso, podemos invitar otros integrantes del curso, eh, podemos trabajar lo que son los chats, la manita por si tenemos alguna pregunta. En esta sección puedo trabajar lo que es eh, compartir pantalla, también nos presentan las diferentes pantallas que tenemos abiertas en nuestra computadora o también al igual que blue button, también tenemos una pizarra en blanco para trabajar en vivo. Adicional de estas tres herramientas de comunicación virtual también tenemos lo que es el correo electrónico, el correo electrónico institucional. Ahora mismo ustedes tienen el que es Gmail, el correo electrónico institucional. Pero es importante aclarar que la institución se está moviendo a lo que es Outlook. Es decir, en de algún momento dado, cuando lo llegue el correo, de que vamos a estar eh, utilizando Outlook. Pero al momento ustedes están utilizando el correo electrónico institucional de Gmail. Importante cuando estemos trabajando con el correo electrónico, toda comunicación oficial, todo documento, toda gestión oficial que ustedes tengan con la institución, es bien importante trabajarla por medio del correo institucional, adicional que les sirva a ustedes como evidencia. Otro detalle importante cuando estamos trabajando con el correo electrónico o con videoconferencias, es la comunicación. Utilizar una comunicación de respeto. queremos Estamos hablando de lo que son las netiquetas. Las netiquetas no es otra cosa que escribir con respeto, no escribir con mayúsculas, eh, escribir de manera clara, corta y precisa. Y aquí le presento dos ejemplos en los cuales podemos ver una persona que está escribiendo en mayúsculas al contrario de una que utiliza mayúsculas y minúsculas está preestablecido que si escribimos en mayúsculas sólidas eh, parece que nos están gritando en esta imagen principal la primera imagen podemos eh, observar la diferencia en que saludan eh, dice quién está enviando el mensaje y en, e y en esta sección eh, aparece prácticamente como nosotros hablamos, de manera social, eh, que abreviamos, eh, pues eso es lo que estamos evitando con lo que son las netiquetas Así que los invito a que ustedes busquen más información sobre lo que es este término de netiquetas Adicional a eso, eh, les presento algunos tips de participación en videoconferencias. Primero que nada, eh, compruebe de que todo funcione bien. El micrófono, el audio, la cámara. Es importante que nosotros eh, configuremos o comprobemos de que esto funcione bien antes de nosotros empezar nuestro curso, ya que en algún momento dado, eh, el profesor nos pide interacción y si tenemos problemas con los micrófonos, nos podemos sentir nerviosos en esos momentos. Es importante de que ustedes eh, ingresen a su clase virtual por lo menos cinco minutos antes de la hora establecida eh, con el propósito del de primer punto, micrófono, audio, cámara, adicionales que podemos saludar al, al profesor y a los compañeros del curso. Nos debemos de familiarizar con las herramientas de comunicación virtual, eh, que es prácticamente lo que yo he hecho en el día de hoy de manera sencilla, eh, participar de forma activa en el curso, realizar preguntas, aclarar dudas, aportar sobre el tema, así nos mantenemos activos en el curso y aportamos en el mismo, solicitar permiso para hablar, así todos se pueden escuchar y todos podemos aportar en el salón de clase, en el salón virtual, respetar las reglas e instrucciones de interactividad propuestas por el profesor, Utilizar lo que son las etiquetas. ya hablamos de qué. Es escribir eh, respetuosamente, no escribir abreviado, eh, escribir mayúsculas y minúsculas. Evitar el, el multitasking. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando estamos en estas videoconferencias o estamos en el curso, eh, tenemos nuestra cámara apagada, por ende. Estamos con la cámara apagada, estamos escuchando al profesor, pero también estoy utilizando el teléfono, o estoy haciendo varias cosas a la misma vez. Así que vamos a centralizarnos en lo que es la clase, en lo que es el aprendizaje. Y seleccionar el espacio correcto para estudiar, en el cual podamos evitar esas distracciones. También, también les invito a que vean el video de... Estrategias de manejo de tiempo para una mejor productividad académica y cómo mantenerse activo en clases en línea. Estos videos los puedes encontrar tanto en nuestro canal de YouTube como también eh, en el curso de Introducción a Moodle. En esta sección también nosotros podemos ver varios videos que le hemos eh, realizado para ustedes. Esa sería eh, toda mi aportación. ¿Alguna duda, pregunta? Es importante también aclarar que todas estas herramientas, tanto Google Meet, Blue Button, Teams, eh, eh, modern son compatibles eh, con los teléfonos y con las tabletas